Eh, buenas noches bienvenidas y bienvenidos a la conversación del miércoles un espacio de formación ciudadana que ofrece la corporación cultural estanislao zuleta en eh, cada año desde la conversación nos pensamos un tema global un tema sombrilla que de algún modo recoja las inquietudes individuales y colectivas alrededor de un asunto cotidiano este año hemos decidido llamar a la conversación del miércoles como ven Acá atrás, placeres y desencantos de la verdad, eh, quisimos un poco preguntarnos por la verdad, tanto en singular como en plural, eh, preguntarnos sus efectos, eh, esto en términos, digamos, un poco en términos de emociones y sentimientos que causa decir verdades, escuchar verdades y también su contraparte. Entonces, en ese sentido podemos hablar de una verdad que produce alegría, que produce placer, una verdad también que produce tristeza, congoja y también pensar, ¿no? por supuesto, también el efecto que tiene la mentira, ¿cierto? Es como interpretar la verdad también con su contraparte. Entonces, bueno, este mes de septiembre que comienza hoy primero, eh, tenemos un tema muy importante del que hablar, es sobre música y verdad. Eh, nuestra compañera Natalia Zapata nos va a presentar esta discusión a partir de un título que ella ha llamado Las verdades que entonamos, cierto, que recoge esta confluencia y relacionamiento que podemos hacer entre la música y la verdad. Eh, antes de esta conversación pública tuvimos un grupo de estudio donde se discuten un poco asuntos relacionados con el tema. Eh, antes de cada conversación pública se realiza, por supuesto están invitadas e invitados a participar. Eh, Natalia nos hace una invitación para pensarnos este tema de la música es la verdad, de las verdades que entonamos. Así que me voy a permitir leer su invitación para que de algún modo ustedes también, ustedes también se vayan anotando algunas cuestiones, un abrebocas, digamos. Entonces nos dice Natalia, abordaremos los placeres y desencantos inmersos en esas canciones que entonamos y acompañan nuestras cotidianidades, esas que han sido marcadas por episodios de guerra, conflictos y desigualdad, pero que en la melodía que acompaña que acompaña esos dolores, surgen tonadas de resistencia y pacificación que abrazan nuestras cotidianidades. ¿Cuáles son esas músicas que habitan en nuestras vidas? ¿Qué bandas sonoras acompañan nuestras verdades? Con estas importantes preguntas Natalia cierra su invitación. Eh, junto a ella estarán conversando Ana Beatriz Díaz Arcia, oriunda de Corozal Sucre, la y cantautora de música tradicional, profesional en administración de empresas, especialista en gestión del talento humano por competencias, orgullosamente activista de la colectiva Patapelá, en la cual realiza con sus compañeras laboratorios de creación musical, colectiva utilizando el arte y la música como herramienta política, pedagógica de empoderamiento y aprendizaje en sororidad. Junto a Anne, Ana, estará Agua María, que desde 2017 viene representando con su guitarra y canto la diversidad que nos caracteriza como humanidad y como pueblos latinoamericanos, a través de la interpretación de distintos ritmos, como el festejo afroperuano, el rock and roll y el rap, para contrastar la ciudad y el campo, el verde que nos ampara con el gris que nos enviste. El teatro de las y los oprimidos y el ecofeminismo son banderas que le permiten ubicar su, su apuesta artística en un horizonte político. Aguamaría es antropóloga y cantautora que entona, que entona en una de sus canciones el siguiente pregón. Agua María por la palabra viva de la mujer latina, libre y en movimiento. Aguamaría por la sabiduría de la mujer nativa, libre y en territorio. Natalia será nuestra conversadora, Natalia es comunicadora y periodista, participante de Corpozuleta, eh, nos dice que no, canta, no canto ni interpreto ningún instrumento, pero disfruto los conciertos improvisados, las canciones que sanan y acompañan la vida. Así que tenemos a estas tres grandes mujeres que nos hablarán de música y de verdad. Eh, pero antes de darle paso a su conversación, Agradecerle al equipo de la conversación del miércoles de Corpo zuleta y decir que este es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura en su Programa Nacional de Concertación Cultural y es también un proyecto ganador de la convocatoria de fomentos y estímulos para el arte y la cultura 2021 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Dicho esto, ya yo termino mi presentación. Les doy la palabra a Anne, a Guamaría y a Natalia, eh, será una gran conversación seguramente, con muchas músicas y tonadas. Gracias Vane por tu antesala a esta conversación, muchas gracias. Hola chicas, buenas noches, eh, ya las había saludado por el detrás de cámaras y buenas noches para todos y todas quienes se conectan y todos quienes se conectan a la conversación del miércoles con este tema, las verdades que entonamos, y quisiera también darles paso a ellos, aunque sé que Vane ya nos presentó y dijo una reseña de nosotras, pero sí quisiera eh, hacerles una pregunta y que nos contaran también de qué territorios se unen, porque eso también nos va a dar pie y, y como pisadas para, para esta conversación. Entonces la pregunta sería, y también para el público pues que se conecta, ¿Qué verdades entonamos por estos días y cómo acompañan nuestras cotidianidades? No sé quién quiera comenzar. Saludo, ¿cómo están? Eh, a Ana, a Nata, a las amigas y los amigos que, que nos acompañan la noche de hoy, la conversa de este miércoles, eh, pues en relación a lo que, a lo que plantea Nata como como un punto de partida y de ese lugar de enunciación, pues eh, comentarles que si bien nací al sur del Valle de Aburrá, eh, en el municipio de Caldas, y ya empecé en la adolescencia a explorar la ciudad de Medellín, sus alrededores, eh, los pueblos de Antioquia, eh, ahorita me encuentro en otro departamento, estoy trabajando con eh, las comunidades indígenas del departamento de Arauca, y aprendiendo mucho de la música y de las historias del llano. Entonces, eso explica mi sombrero. <ríe> eh, bueno, ya ahí como para saludarles. Gracias, María. Y Anne, cuéntanos. saludo Nati, nuevamente, y Agua María. Bueno, desde mi territorio, Sabana, Sucreña, Montes de Bahía, Golfo de Morroquillo, Mojana. Eh, bueno, les canto directamente hacia el agua, la lluvia que llega de agosto. Entonces, desde ahora les entono un poquito de la música de nuestro territorio. La lluvia marca el compago hielo, juego compañera. La lluvia marca el compás, en el cielo se aparecen la nubes y a la tormenta, y cuando las gotas caen, alegre se oye la fiesta. Bueno, nos eh, alegres, felices los campesinos que estamos en la sabana y Montes de María, por las lluvias para poder sembrar, para poder nacer, todo lo que está en nuestro territorio y un poco también nos atraviesa un poco la tristeza desde la mojana sucreña porque tenemos fuertes inundaciones pero aquí vamos fuertes y resilientes adelante Gracias a las dos por, por esas bellas respuestas ¿sabes? por comenzar con música este conversatorio también que va a ser tejido con esas, esas verdades que entonamos, esas músicas que acompañan nuestras cotidianidades y y que han pasado de generación en generación y se van transformando, como decía alguien en el grupo de estudio que le daba antesala a este conversatorio, eh, la música como un documento vivo que pasa de generación en generación y se adapta a nuestras luchas, a nuestras fiestas, a nuestras resistencias y a las formas de habitar el mundo. Entonces, quisiera no sé quién, quién se anima como a, a contarnos un poco sobre... Esas verdades que están entonando por estos días y también desde la posición de no ustedes sé, como feministas, como mujeres que hacen parte de colectivas que trabajan fuertemente en sus territorios por la resignificación y la dignificación de la mujer en la música y en diferentes áreas. Entonces, no sé quién quiere comenzar eh, con esto. Bueno, eh, a todos eh, todos que nos están mirando hoy, desde nuestra colectiva Patapelá Música, nuestro territorio hemos venido trabajando con mujeres eh, en todas esas formas de narrar, las formas de ser mujeres en nuestro territorio, eh, reivindicando nuestro ser mujer, campesina diferentes, y no solamente a esos oficios que nos atribuyen desde el patriarcado, sino todo eso que somos desde mujeres, todas esas voces que levantamos para exigir nuestros derechos, eh, nuestra equidad, todo eso que merecemos desde siempre, ¿no? Entonces, eh, nos acompaña siempre la creación musical colectiva en nuestra colectiva Patapelá, eh, para unir y tejer lazos con otras mujeres y otros territorios del departamento, de los departamentos de Colombia y la costa. Entonces, con las mujeres eh, hemos tenido muy bonitos procesos musicales, hablando de la paz, hablando de la memoria, de, del ser mujer, eh, hablando también acerca de eso que, que queremos y a veces nos duele, porque hay verdades que nos duele, pero también que nos alegran. Eh, entonces, ahí vamos. Gracias, Dan. Eh, pues como también es sobre la ruta que han que plantea con Patapela, pues ahorita vengo tejiendo con Colectiva La Grieta, eh, un, un grupo de mujeres jóvenes de la ciudad de Medellín que nos hemos hecho preguntas en relación al cuerpo, en relación a, a las jerarquías, en relación al género, a nuestra construcción como mujeres y esa misma deconstrucción. construcción. Y ahorita la verdad que en tono se llama Hijas de la Lucha y es una apuesta eh, visual y sonora, eh, como una forma de denuncia ante los feminicidios, pues particularmente en la ciudad de Medellín, pero sabemos que es un, una problemática que afecta a Colombia, a Latinoamérica, al mundo entero. Entonces, es una voz que levantamos desde ahí para transformar eh, esas maneras en que habitamos el mundo, en que nos relacionamos entre nosotras y nosotros y con. Eh, el vegetal, el mineral, el animal, ¿cierto? Como esa pregunta por, por el feminismo, también es una pregunta por el lugar que habito, por el territorio que somos, por, por esas relaciones que se empiezan a tejer con eh, esos otros seres que habitan ese territorio. Y eh, también hay una apuesta muy bonita con la backing rap, hacemos rap con banda, y ahí hay una confluencia pues de, de, de esa energía masculina y femenina eh, entonces, les quería compartir un pedacito de Alma Palenquera, que me parece como muy, aprovechando pues que, que Ana apertura ahí tan bonito, eh, complementar con una frase de, de, de la backing rabia Alma Palenquera, que se las compartí también a ustedes cuando nos encontramos a conversar sobre lo que, lo que íbamos a tejer en este espacio. Entonces, eh, también para que se sintonicen con la backing rabia. Eh, hoy mi inspiración es denuncia, esa crisis natural que desde antaño se anuncia. Quise ser Guayacán, hacer mi otoño en tu lecho, pero nací subalterna, por eso exijo derechos Soy Yepa Mazarrón, Cogie, Verade, San Andrés Lo Raizal y de Alma Palenquera. En un país sin memoria encarnaremos a funes para militarismo intacto, democracia en fosas comunes. Y ya hay como para cerrar esta parte, eh, comentarles que la, una de las verdades que también entono en el presente es de la mano de, de Boogie Ladies, que es un grupo de mujeres, es un trío de mujeres rockeras, digamos, a participar en Ciudad Altavoz el 17 de septiembre. Entonces, para que la gente de Medellín nos acompañe también, en digamos, en esa exposición de, de la escena sonora femenina y feminista, que va a ser parte también como del festival cambio y fuera <risa> gracias a las dos y ahí la cuña pues con con agua María eh, para quienes se conectan ahora eh, bacano también si colocan ahí en el chat en vivo como esas verdades que están entonando eh, por el momento o han entonado en el transcurso de sus vidas también esas músicas que han ac acompañado nuestras luchas eh, nuestras vidas cotidianas en general y todas las áreas que ahí se desenvuelven eh, en nuestra vida. Chicas, eh, como mujeres tan poderosas que hacen parte de colectivas eh, que habitan el territorio y en esa diferencia de músicas, y hablábamos desde el grupo de estudio, que la música o la importancia y la maravilla de la música como bien común que nos junta y, y nos hace comunes ahí, sin importar el género, sin importar eh, en dónde se interprete, también como teje esas verdades, esas verdades que, que digamos que tienen sus diferenciaciones en los territorios, pero que al final hay algo que nos une, y más a nosotras como colombianas, que hemos crecido en territorios con, de conflictos, diferentes conflictos, eh, ¿Ustedes cómo, cómo sienten esa relación social y esa, um, sí, esa, esos atributos de la música en los territorios? Esa de generar identidad, comunidad, retratos de la vida cotidiana. ¿Cómo, cómo la ven ahí? Nata, eh, siento que tiene que ver es con la pregunta por, pues en mi caso, como por... por... Una misma como mi lugar en el mundo, que también es una, digamos, como una, un camino que teje el, el feminismo, pero luego también es observar el territorio que habitas, las maneras en que se tejen esas relaciones. Entonces ahí es donde se empieza a entonar, la verdad, pues te das cuenta que la música es una herramienta política que te permite desajustar una serie de cosas, de mecanismos, de comportamientos. Que, ...que es necesario modificar porque, porque las cosas no andan muy bien o no son muy equitativas... Eh, ...entonces creo que es desde ahí, desde lo propio. Esa, esa eh, verdad que entono... Eh, ...se vuelve, digamos, un, una catapulta, ¿cierto? Para, para eh, poder expresar eso que soy es ...poder renunciarlo, denunciar y, y bueno creo que es desde ahí inicialmente, desde esa pregunta por lo propio y lo local. Para el grupo de estudio eh, recomendamos o recomendé una, un capítulo de Nombrar y Innombrable de, de la Comisión de la Verdad, en el cual eh, traían a esta banda acá de Medellín, Alcolíricos, y mencionaban algo ahí importante que quiero dejar también como puntada para la conversación, era como que ellos como artistas eh, también eran personas en las canciones y que querían incomodar para generar cambios porque ahí se ven entonces nuestras realidades nuestras emocionalidades y sí como que ellos no no no se cohibían de mostrar en su música las realidades que habitaban ese barrio que los habitaba entonces también es, es muy bacano cómo se conecta ahí con con lo que dice Agua María Dale, ahí. Está Así bien. es, Nata. De hecho, la música nos permite involucrar diferentes partes, eh, y sensaciones, emociones y todas esas verdades eh, las vamos arrastrando a través de esas melodías, de esas sonoridades, eh, desde nuestro territorio, a través de los tambores, a través de las gaitas, a través de las voces quebrantadas de las cantadoras que vivieron todo ese conflicto en los Montes de María y todo el territorio en general de Sucre. Entonces siempre eh, tenemos esa posibilidad a través de nuestra música acá en Sucre, de mostrar esas imágenes, de transmitirnos esos sabores, esos olores, eh, dentro de la misma eh, letra que construye estas verdades dentro de la música de mi territorio. Entonces siempre vemos esa, esa resistencia y también esa suavidad en las melodías de las, de las aves que transmitimos a través de las gaitas y de las voces de las cantadoras. Eh, Nata y Ann, pues como en relación a lo que ya han, eh, yo siento y eh, conectándolo con lo, la entrevista que mencionaba de alcoholíricos eh, siento que que muy bacano del rap eh, poder nombrar el barrio cierto eh, poner en la plataforma el barrio pero lo que lo que hace por ejemplo las músicas tradicionales colombianas como eh, lo que es el caso de patapela y un poco la apuesta de la backing rap es volver esa mirada hacia lo como les decía ahorita lo local eh, pero también lo, lo, lo indígena lo campesino lo raizal, lo, lo ancestral entonces ahí ya hay una conexión muy bonita porque luego tú dices eh, pues, ¿qué, ¿qué significa, por ejemplo, eh, el nombre de mi banda, cierto? Entonces, yo a veces, eh, eh, llevándolo como a, a la crítica extrema, digo, Ey, pero ¿por qué nos llamamos backing rap? Si tenemos una apuesta, si bien desde el rap, eh, ¿cuál, eh, ¿cuál es el sentido de ese nombre? Si, si es algo más de acá, algo más latino. Entonces, eso también habla de una colonización de, de la cultura, eh, de, de la USA que hace que si bien tenemos una apuesta local, no sé qué, en cierta medida estamos atravesados por esa, por esa educación que... Y, y bueno, o sea, es, es, es solo un detalle aleatorio, o sea, el nombre, el nombre es algo... Pero llevándolo a la profundidad, eh, digamos, esa identidad latinoamericana a veces está más atravesada por referentes europeos y, latino, eh, y norteamericanos que, que ancestrales. Entonces yo creo que esa apuesta, por ejemplo, de Patapela, desde, desde el feminismo y desde el canto tradicional, eh, digamos que se convertir en un referente, en un referente a nivel nacional, eh, porque de hecho, pues creo que es ahí donde, donde, se, pues, donde se está haciendo una tarea bonita y pues de memoria muy importante, entonces como también eh, una, extender, digamos, como una, un puente entre la colectiva La Greta y Patapela y hacer algo juntas, creo que esa es como la... <risas> Que es eso, María. Por ahí te dice. Sí, María, es muy importante eso que mencionas de volver a nuestras raíces, pero no desconocer no también que, como decía al inicio, que la música es un documento vivo que pasa de generación en generación. Y, y como dices, y no solamente de Estados Unidos, nos llega también de Inglaterra el punk, nos llegan como muchas, muchos géneros y como mucha información y también cómo la adaptamos a esas construcciones, y no solamente en la música, sino. En, en la literatura, en el cine, o sea, también estamos muy permeadas de, del mundo en general, entonces cómo la adaptamos también a nuestras verdades, cómo las vivimos y cómo utilizamos estos recursos, por así decirlo, para, para exponer eh, lo que somos, lo que habitamos, en lo que luchamos. Eh, también ese, ese barrio que nos habita pero también es esa vereda que nos habita, ese pueblo que nos habita. Cuando mencionabas a calditas Caldas, eh, yo viví en Caldas un tiempo también, le digo calditas así, de, de cariño, y es que el, el entorno también nos ayuda a construir nuestras verdades, o a construir nuestras verdades y, y a darles como pequeños atributos y le preguntaba a alguien como Caldas, ¿a qué, te, a qué le suena Caldas? Una noche así de, de toma de cervecita, y me decía, pues así de banda como a ilegales, pero éramos como el mismo combo que habitaba los mismos bares, pero en este momento a lucha y resistencia, por lo que ha pasado en las últimas movilizaciones sociales y que Caldas ha sido como un punto estratégico de resistencia al sur, y sobre todo pues acá en Antioquia, que les sonaba resistencia sus territorios en este momento a qué suenan a qué suenan? la resistencia aparte de, de, de ese trabajo y de sus colectivas pero ustedes como individuas individuos, individuos ¿cómo, a qué están sonando maria no sé bueno acá desde mi individualidad eh, yo resueno a, a, a tejido, esa palabra me gusta mucho y de hecho nos gusta mucho en la colectiva, uh -huh. ya que eh, hay una complicidad entre nosotras que de querer transformar algo y de querer aportar algo, desde la música, desde el arte, como herramienta política y pedagógica. Entonces, sonamos y sueno a, a esa unidad, a esa complicidad, a esa resiliencia, y sobre todo amor, porque eh, siempre estamos trabajando en esa unión y comprensión, ¿no? Eh, sin importar eh, de dónde venimos, sin importar cómo somos o cómo nos vemos en apariencia, siempre el amor, ¿no? Nos atraviesa también en, en la música. Bueno, el territorio araucano eh, siento que igual eh, suena naturalmente a, a música llanera y, y desde ahí una también puede llegar a interpretar la cultura eh, llanera, cierto, esa forma en que se configura el ser llanera, el ser llanero, y, y me he dado cuenta que, que ese territorio también suena... Eh, parecido a la música que escuchamos en los pueblos de Antioquia, que le canta mucho al, al amor, pero romántico, doloroso, dependiente, y también le he puesto el ojo y el oído y el corazón a esas personas que empiezan a salir un poco de, de, de esas temáticas y empezar a, a narrar el paisaje, a hablar un poco sobre las problemáticas eh, en estos días, eh, bueno, ahorita les comparto el nombre exacto de las canciones y demás, pero escuchaba una que entonaba un, un llanero pues en relación a la niñez, en relación al, a las violencias eh, basadas en género y eso me parecía ya como una apertura eh, bonita pues en este territorio que ah, yo siento que eh, es un viaje también en el tiempo porque la, eh, como que la, la información y los recursos llegan un poco eh, después por ser la periferia. Estoy en el oriente, muy cerca a Venezuela, entonces empieza a ver también como esa, esa inequidad económica e informática, entonces es como la tarea casi importante porque es desde la pedagogía, desde la sensibilización, desde la transformación, entonces también eh, me suena a eso, a, a resistencia, a reinventar, a dejar la semilla, a, a dejar un pensamiento crítico, eh, bueno, y, y estar en constante... Eh, movimiento en constante crítica, ¿cierto? Como desde el que hacer como antropóloga y con las, las comunidades indígenas, con las niñas, niños y adolescentes de este territorio. Y bueno, como agradecida también por ese proceso. Entonces, agradecida con el, con el ritmo de este momento, con el sonido de, de, de esa Colombia periférica por la que hay que trabajar mucho. Y, y yo sé que Anne también está en un territorio que es que es teso, que es periférico, porque yo estaba en Montes de María, San Palenque, y, y allá, pues no estoy diciendo que la, en la ciudad no se vea, pero ahí en campo se siente el rigor de lo que es el abandono del Estado. Entonces creo que hay mucho por fortalecer ahí, eh, ya. Nos estamos turnando así la palabra. Pero sí, muchas gracias por, por sus aportes y también por ese reconocimiento de las faltas del Estado en sus territorios y cómo ustedes desde, desde su escritura, desde su música, hacen denuncia, eh, hacen, eh, no sé, como una, no sé si me parece mal ahí, pero como una especie de sanación también con quienes acompañan eh, sus colectivas, sus sus cotidianidades también, siento la música como una, algo como, como un hechizo así de sanación, de reconstrucción de memoria, de, de poder no borrar el, lo que es el pasado, sino como un, un paso allá de, de conexión a, a algo que, que puede ser mejor y que puede ser un cambio de esas violencias basadas en género, de esas problemáticas de salud, que sí, que el Estado debería garantizar eh, todos esos derechos, pero que ustedes a través de la música hacen una especie de conjuro como para empezar a sanar eso y también para que los demás empiecen a apoderarse a de, de, de estas luchas. Eh, Dale. Claro, sí, que es la desde, palabra. La, desde la colectiva Patapela, sí, siempre estamos tratando de alzar la voz acerca de esas problemáticas que tenemos en el territorio, a través de la música y a través del arte, performático y todo. Eh, un, digamos, un problema fuerte que creo que tenemos casi en todos los territorios es la problemática del agua, eh, y sobre todo acá en nuestro territorio, Montes de María, el acuífero Morroa está sobreexplotado. Entonces, nosotros quisimos adaptar una canción de la tradición de Bullerenguera, que habla acerca del agua se va a acabar. Entonces allí eh, específicamente nos referimos al acuífero Morroa, que está sobreexplotado, se pierde más del 60% de este líquido preciado antes de llegar al consumidor final. Y vemos en la calle eh, que dejan las obras inconclusas y ese montón de agua pertiéndose y viendo que hay muchas partes, muchos territorios aquí en Sucre, eh, que no llega no tienen acceso al agua, o sea, todavía hay gente que está tomando agua desde los Hawaii, agua desde el pozo, agua de la lluvia, entonces, desde ahí Patapela también le apostamos a toda esta problemática ambiental que tenemos en nuestro territorio, y más o menos dice ahí, lo que dicen por ahí, lo comentan por allá, lo que cuentan por allí, lo repiten por allá. La gente anda diciendo que el agua se va a acabar y que se acaba y se acaba. El agua se va a acabar y que se acaba y se acaba. El agua se va a acabar o moriremos de ser. Que el agua se va a acabar o no moriremos de ser. El acuífero morroa se está agotando, señores, no moriremos de sed. Paren oreja, mujeres, paren oreja, señores. Se lo dijo Enrique Otero, se lo dijo al presidente. Él se lo dijo al alcalde, se lo dijo a todo el mundo. ¡Que el agua se va a acabar! ¡Bravo! Gracias, Adam, por, por tu voz tan maravillosa que también hace tejido a esta conversación y le da nuevas puntadas siempre. Y a María también con, con su maravillosa voz. Creo que, que no habíamos tenido una conversación del miércoles con música así en vivo. Eh, les agradezco de corazón, en serio me, me llena el alma <ríe> muchas gracias y me emociona mucho que también ese es uno de los puntos que tratábamos en este grupo de estudio como, como la música nos atraviesa nuestra emocionalidad y cómo pasamos, o bueno cómo pasamos de la tristeza a la felicidad con diferentes géneros, diferentes letras y hablábamos mucho también como de esas emisoras que acompañaban nuestra cotidianidad y Salmon, que está por ahí detrás, que muchas gracias también ahí por la compañía eh, mencionaba a Latina Estéreo porque yo les hacía la pregunta eh, a ellos también, la que dicen eh, inicialmente a ustedes el público por ahí también lo pueden ir respondiendo como cuáles son esas verdades que entonan que, que acompañan nuestra cotidianidad en ese momento en nuestra vida o que, habían, o que acompañan nuestra existencia y Simon dijo, eh, pues cuando hiciste esa pregunta, me, me fui mucho a la emisora que colocaba mi papá, creo que fue su papá, y decía, Latina Stereo acompaña", ha sido como la banda sonora ahí de, de mi infancia. También ustedes, como, ¿cuáles fueron esas músicas que han pasado de generación en generación en sus familias y, y que ustedes tienen una nueva resignificación de ellas? O quizás no. ¿Cuáles son esas que, que cohesionan a las familias, a sus familias que cohesionan sus historias? Y que ustedes dicen, pues pucha, esa la ponía mi mamá en la voz de Colombia en la mañana y esa yo la escucho y se me, me llena el alma, el espíritu. No sé es una pregunta muy abierta y llena de emocionalidad, como pueden ver, pero sí... A mí la música para planchar me recuerda a mi familia y esas mañanas que yo tenía que ir al colegio y que en ese momento a mí no me gustaban, ya la escucho y es como un flechazo al corazón. Acá desde el mes de septiembre, yo creo que en, en la costa empezamos a escuchar ya canciones de diciembre. ¿no? Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el nuevo se va. Sí, desde acá yo creo que... Que ya desde septiembre estamos anunciando el año que se va a acabar y la gente siempre está, se emociona con estas músicas decembrinas, ¿no? Entonces, sí nos atraviesan muchísimo personalmente acá en la casa, en, en la radio suena mucho. Y, y todas estas que hablan de la yuca en mote, entonces siempre está como el vallenato, siempre están eh, los boleros, eh, también las rancheras, entonces hay, hay de todo que que está sonando desde ya, desde septiembre, hoy, primero de septiembre. No, acá en Antioquia hay una emisora olímpica, y pues si somos de acá, como desde septiembre se siente que llega diciembre, o sea, ya nos están terminando el año, y es un acelere, y eso ha acompañado pues un montón de tiempo en nuestras vidas, y también ahí hace como, pues pucha, es que ya, ya se va a acabar el año. María, te ibas a decir algo. Sí, me hiciste acordar, pues, Anne, de da fruto maduro, Senaida, la chancletera. <risa> eh, Nata, como en relación a lo que estás diciendo, eh, hice como una línea aquí rápida en el tiempo de las emisoras de mi vida, entonces cuando eh, llegué nueva, pues, al mundo, a mi familia, recuerdo mucho eh, la voz de Colombia y también la música tropical de la que habla somos muy tropicales eh, entonces que, que Pastor López que Alpro, que que Icardi, que Afrozone cierto todo eso es diciembre y, y desde como de la segunda mitad ya estamos desde ahí entonando esas canciones y luego cuando empecé como a desencantarme de esa idea del amor y del amor romántico más bien eh, eh, bueno, cuando empecé a acercarme en la adolescencia a esa idea del amor y del amor romántico, escuché mucho radio tiempo. y cuando empecé a desencantarme de esa idea, empecé a escuchar eh, Radiolica, por ejemplo, y también latina serio, y que lo lindo de latina serio, como lo mencioné al principio, es que es el sonido del barrio, del, de, de, la, de la salsa brava, entonces es, es muy bonito porque es una cultura popular que se teje a través del sonido. Eh, el sonido de las palmeras solo lo mejor solo lo mejor, solo lo mejor. los al saludos eh, y también pues ahí como para que empecemos a tirar como esta línea eh, Cami nos hablaba en ese grupo de estudio como la música también es un enlace para generar comunidad e identidad como según nuestro tipo de música nos empezamos a vestir nos empezamos a cortar el cabello, empezamos a escuchar cierto tipo de emisoras y empezamos a evitar ese barrio, o sí, empezamos a evitar esos barrios que están muy alejados de nosotros. Ejemplo, cuando yo estaba en el colegio yo me creía muy mala y empecé a parchar en el parque del Periodista, acá en Medellín. Entonces yo escuchaba rock, de ahí empecé a escuchar salsa y me empecé a hacer como una identidad más... Eh, rockerita, porque ese era mi círculo también, esa la música como nos permite generar identidad y comunidad, y que también lo podemos ver con ustedes en sus colectivas, como esta lucha feminista las ha unido, y sigue uniendo orillas, y sigue eh, acortando esa, esa gran brecha de desigualdad eh, de género. <risa> bueno, y otra pregunta que yo les tenía por ahí era Ustedes como definen la música que hacen y qué les anima a componer, ya que las dos son cantautoras. Por ahí, ya metiéndonos por el lado de la escritura. A... <risa> dale tú, dale tú. Dale, dale. <risa> Listo, pues. Eh, digamos que en mis creaciones eh, siempre está la cotidianidad, hablando en la música tradicional. Eh, ya ahí puedo hablar de, de cualquier cosa que me pase. En, en, en algunas hablo de las onjolí, en otras hablo de las ser campesinas, de la tierra, del crecimiento. Eh, también hablo eh, digamos del agua, más que todo lo natural me guía muchísimo de ese amor natural, no un amor romántico pero sí ese amor natural del ser, del vivir, del de hacer y bueno también en otras sonoridades eh, me atrapan también otras sonoridades como, como el borero, un poquito de rolcito alternativo y ahí pues ya metemos un poquito más de crítica fuerte eh, y ya política directamente en, en nuestras creaciones musicales. Igualmente en, en la creación musical eh, del Caribe, ¿no? También estamos haciendo esa hacer político desde sí. la música. Bueno, ahí de todo, de todo siempre está en nuestras, en nuestras letras, en mis letras, en, en nuestro ser musical yo creo que cabe de todo. <risa> Como uno se sienta, las emociones... Eh, cada vivencia es una emoción diferente, una sensación diferente, un color, un sabor y, y, y de todo hay en la música. Colores indescriptibles. Qué lindo. Eh, pues como yo siempre digo, por la misma ruta de Anne, <ríe> siento que, que tiene mucho que ver con el momento de la vida con la situación por la que estés pasando, pues componer y escribir es una, eh, puede ser una, una acción de sanación como lo planteaba ahorita Nata, puede ser una acción política, eh, cierto, eh, con, con un tono feminista, pero también puede ser un proceso de introspección y quiero escribir sobre mí, y, eh, eso es, es más como... Depende de las variables, por ejemplo, no es lo mismo componer sola que en compañía, pues sí, como con la banda, eh, entonces depende. Eh, yo les quería eh, compartir a propósito pues de lo que planteaba también Natasha hace un momento, eh, pues en relación a nuestro horizonte eh, político como mujeres, artistas y feministas, eh, la canción que también sería como una invitación a Anne a que nos comparta un, un pedazo, o, un, o toda la canción, si quiere, de, de, la, de la canción colectiva eh, con Patapela, y yo comparto Hijas de la Lucha con, con la colectiva La Grieta. Entonces, ¿cómo les parece la idea? De una, me suena mucho, y luego de eso vamos con una pregunta que nos hacen aquí por el chat. Lista, entonces, ah eh, va o voy? piedra papel o tijera. No, mentira, eh, Voy. Vale, pues. Ah, bueno, eh, cu otra cuñita. Pronto la vamos a estrenar y la vamos a estar compartiendo. Eh, Nata y nos, nos ayuda a rotar. Nos ayuda a rotar la playa en tierra caribeña. Listo, entonces. La sensación de salir y no volver. No quiero tener al caminar que defenderme. Solo soy una más que representa al montón y hoy rabia siente por tener que sumar un femicidio a la lista de esta ciudad No quiero cambiar Mi caminar Para que no me violenten Hoy deseo querer De repente olvidar Sin que apague mi nombre La apuesta es educar A la humanidad de formas diferentes Vivir en equidad Con derechos contar Liberar cuerpo y mente Sororidad y hermanazgo cuando abrazo a mis hermanas siento que renazco, complicidad y liderazgo. La bandera feminista, sus voces levantando, sororidad y hermanazgo. Cuando abrazo a mis hermanas siento que renazco, complicidad y liderazgo. La bandera feminista, sus voces levantando. Somos de la nueva tierra que se radique en la guerra, ya brotó las semillas, somos hijas de la hoguera de la noche y la luna. De la noche y la luna ante la violencia patriarcal no calla ninguna. Todas respondemos cuando tocan a una, cuando tocan a una, cuando tocan a una. El tejido florece, que nuestro canto no cese con el fuego que somos. Esta lucha reverdece, nuestro movimiento crece, que retumben nuestras voces. Hoy alzamos nuestra furia para expresar rechazo por el miedo que acecha a estos cuerpos su abrazo. Aportamos la misión de vivir en su misión, porque cuenta ya nos dimos de su plan de destrucción. Las mujeres elegimos construir en comunión, no vamos a proteger a ninguna institución, ni marido ni patrón. Nuestra guía la intuición. Su hermana. Cuando abrazo a mis hermanas, siento que renazco, complicidad y liderazgo. La bandera feminista, sus voces levantando, sororidad y hermanazgo. Wow. Cuando abrazo a mis hermanas, siento que renazco, complicidad y liderazgo. Feministas de Yala, juntas caminando. Espero que estén aplaudiendo desde... Sus casas, de detrás de esos computadores que, que nos han quitado la presencialidad y los conciertos, aunque ya estamos retornando otra vez y, y es maravilloso. Anne, eh, es tu turno de cantar. Bueno, me tocó salir corriendo a final de lugar. Aquí todo improvisado, o sea, pero aquí estoy, aquí estoy. Dale, pues. Entonces les cuento. Eh, Juntas y Sonoras fue un proyecto ganador de la convocatoria de Fondo Lunaria Mujer del año pasado, Mujeres jóvenes construyendo un país sin fundamentalismos. Juntas y Sonoras, taller de creación en artes feministas. Entonces, con ustedes, esta maravillosa obra musical creada por 32 mujeres, artistas feministas del Departamento de Sucre. Sonoras, venimos a cantarles, armemos una revolución, más amor y menos opresión. Queremos ser escuchadas, tocar todas las almas y cantar, que entiendan, cada vez somos más, no nos vamos a dejar lastimar. Prendir así la mente, liberando los prejuicios, queremos un mundo en equidad, hay mujeres, vamos a bailar. Vamos a remar por la libertad. Femina es urgente para poder cambiar. Juntas y sonoras vamos a cantar. No quiero callar, quiero revelar. Vamos a remar por la libertad. Que mis derechos no quieran quitar. Juntas y sonoras vamos a cantar. Somos el grito de las que no están. Juntas y sonoras vamos a cantar. No callo, resisto, respiro, renazco del fuego para volar sin miedo, creando, viviendo, sintiendo, aprendiendo, enseñando, aportando, valorando, agradeciendo. Somos el alma de la tierra que respira. Vamos a remar por la libertad, juntas y sonoras vamos a cantar. Vamos a remar por la libertad, juntas y sonoras vamos a cantar. Y ahora viene un porro sabanero. En esta sabana bailo yo con la fuerza de mi corazón para que todo el mundo se entere que en mi cuerpo mando yo Recuerda tu derecho, mujer, para hacer lo que tú quieras ser Madres, amigas o amantes, nadie nos puede contener No porque seamos mujeres, tenemos que aguantar Ningún tipo de abuso con el que nos quieran quebrantar. No porque seamos mujeres tenemos que aguantar. Ningún tipo de abuso con el que nos quieran quebrantar. Yo soy sabanera, siempre canto libre. Rompe el silencio y verás que nuestra fuerza aumentará.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 Ningún tipo de abuso con el que nos quieran quebrantar. Poder andar sola, ser madre, no parir, decidir cómo me he visto, cómo me gusta a mí, mi apariencia no fluye, en mi desempeño, salario igualitario sin importar mi género. Por lo que sé, por lo que me ingenio, por todo lo que puedo construir con mi talento, maga, presidenta, carpintera, latonera, científica, electricista, albañila, fontanera, y percusionista, diseñadora, camionera, mecánica, astronauta, aviadora o ingeniera, soy... Todera soy soltera, casada, viuda o divorciada, con mochas, con pocas y breves en la lucha. Mujeres valientes y decididas, vamos por la vida con el alma encendida. ¡Uh! Mujeres poderosas habitando diferentes áreas. Eh, sociales, del planeta, de la música, y no solamente como coristas, sino también al frente del micrófono, al frente de, de los instrumentos, al frente, al frente de lugares importantes que nos estamos tomando la palabra, la música, y muchos lugares que antes habían sido negados para las mujeres, y, y la importancia de esta, de esta construcción y de esta palabra también que planteábamos desde la conversación del miércoles y desde Corpo Zuleta, hablar de la música, de las verdades y con mujeres de diferentes territorios y de, de diferentes apuestas musicales, espero que se estén disfrutando de esa conversación igual que yo y vamos con unas preguntas de, del público también de mujeres muy tesas eh, por aquí voy a empezar de atrás para adelante, voy a comenzar con Aura, Aura María nos dice ¿qué será que tiene la música que tiene un poder tan fuerte para la construcción de comunidad alrededor de luchas tan diversas? ¿Qué será eso que, que nos hace comunidad, a pesar de luchas diferentes? No sé quién quiera empezar a responder. Bueno, yo viví recientemente con la ciudad de Patapelado, una experiencia muy transformadora y de mucha resistencia y resiliencia para las mujeres. Entonces pienso que a pesar de todas esas coyunturas y conflictos que hemos tenido en nuestros territorios siempre existe esa voz de amor que, que, que nos atraviesa a nosotros todes desde los territorios y que a través de la música aunque sean dolores podemos sanar a través de ella, nosotros acá en nuestro territorio a través de los tambores a través de la misma voz, voz y voces de las cantadoras y cantadores a través de nuestros cuerpos y cuerpas eh, poder expresar todos esos sentires entonces a veces dentro de nuestro sentir no tenemos palabras para expresar lo que sentimos o lo que hemos vivido y entonces puede que haya un lamento que acá le decimos Lereo que exprese ese sentir ¿no? entonces la música es ese conducto, ese camino ese vínculo que nos hace liberar esas tensiones, liberar esas cargas, liberar esas emociones, eh, ya sean malas o buenas, y canalizarla a través de, de, de todo esto sentir y de nuestro cuerpo, porque igual la música está dentro de, de, en todo, nuestro, de no, todo nuestro cuerpo, en todo nuestro poro, desde el, nuestro cabello hasta la punta de los pies, y más si lo hacemos pata pelada. <risas> Sí, tan bello eso que dice San, de, de, de la música, y hablaba hace poco alguien, pues le contaba sobre esa conversación y me decía, eh, es que la música es el cauce y la verdad del agua que acompaña. Entonces, ¿cómo, cómo la música también, cómo adopta esas otras luchas, el medio ambiente, el feminismo, eh, derechos humanos, paz, y con esto voy a tirar otra pregunta del público y se la va a tirar a María y dice eh, Vane, Vanessa Ojeda, dice, ¿cómo es la mediación de la música que parte de esos sonidos comunes, las bandas sonoras de una época, para la construcción de entornos de paz y reconciliación? Está difícil, pero la puedes pensar, vamos a Hablando de paz y reconciliación, y el tema de la verdad que nos habita. Eh, pues, como en relación a lo que, lo que planteaba Anne eh, siento que, por ejemplo, la, la gente que hace audiovisual, es pues como llevando a eso como a las músicas sonoras, eh, eh, perdón, como a la apuesta sonora que acompaña algo visual, eh, creo que la apuesta, como lo decía ahorita, es por lo propio, y si hay alguien del barrio que hace música, que hace rap, que yo puedo tener en mi película, en mi documental, en mi micro creo que la apuesta es, es como por fortalecer, o sea, yo puedo citar músicas de afuera, pero sería muy chévere que, por ejemplo, hace poco hicimos una apuesta eh, con Palabras de Luz, que eh, es un documental que narra eh, como una mamá de la Comuna 13 eh, a través de la, de la poesía y, logra tejer un, un camino de resiliencia y de resignificación de la pérdida de su hijo en la Operación Orión Entonces, digamos que la, la, eh, la banda sonora fuimos jóvenes de la ciudad de Medellín. ¿Qué mejor que alguien que viva en Medellín y, y reconozca de pronto un poco ese proceso de violencia histórica? Pues sí, como para qué contratar gente de, de, de otro lado cuando cierto, como hey, vamos entre todos a fortalecer la apuesta política y sonora de, de, la, de la ciudad, cuando digo política me refiero a, el, a esa posibilidad como lo plantean en la primera eh, pregunta, de transformar la realidad a través de la música y creo que la música logra eso, ¿por qué? por, por la eh, humanidad que tiene que, que creo que a veces eso le, le, le falta a la a las apuestas eh, políticas ahí ya desde desde lo que es el aparato jurídico eh, y el movimiento pues como el estado pero siento que la música logra conectar con la humanidad de la otra y el otro permitirme un proceso de identificación de exposición de, de mi propio pensamiento y mi ser y eh, ver en el otra eh, ver en la otra y el otro un un no solo como un espectador y una escucha, sino alguien que también tiene algo que cantar, algo que contar, algo que denunciar. Entonces creo que es, un, eh, es muy bonito como eso de la música. Y bueno, no sé si de pronto le di respuesta como a lo que planteaba oh, Ane. Eh, no sé, ustedes de pronto me ayudarán ahí. <risa> pues eh, sí, sí le das respuesta a María y también... Eh esa importancia de la música como, como un puente, un puente entre diferentes esquinas, entre diferentes verdades, porque lo que planteamos con este ciclo no es que hay una única verdad, sino que hay muchas verdades, y hay muchas formas de habitar esas verdades, también de expresarlas, de cantarlas, y cómo, cómo la música eh, y esa performática que la acompaña enlaza a otras áreas, el cine, la escritura, eh, y otras más que se me escapan en este momento, y también que no solamente la música se hace en la academia, sino en los territorios, con instrumentos creados desde cero, con esa guitarra eh, desafinada que heredamos, con, con ese tambor que se compra en el centro, pues con esos instrumentos que accedemos sin sin tener como un presupuesto o sin ni siquiera estar en la academia, sino que se canta desde el sentimiento, desde la pasión, desde esa realidad que estamos eh, transitando en ese momento. Y cómo la música puede unir orillas y puede unir conocimientos y puede unir otras áreas del conocimiento. Por acá, ahí había otra pregunta de Paula Morales, que no si pero yo la busco. ¿Cómo aportar? a que pueda ejercerse el derecho a la libre expresión, sobre todo en comunidades llenas de carencias y restricciones, por ejemplo, de acceso a los medios de comunicación e información. Y yo ahí también le pondría como un puntico de qué tipo de música escuchamos en, en los medios de comunicaciones habituales, o sea, nuestra música, por ejemplo, sus músicas, si son eh, abrazadas por estos medios de comunicación. ¿Qué pregunta tan? Eh, voy, voy. Bueno, en relación a la pregunta que plantean desde, desde el público, eh, siento que la clave es la educación popular. Y esa pregunta que nos tira la educación popular. ¿De qué sabe cada una de cada uno para que nos organicemos acá en la casita, en el territorio? Pues porque el Estado está como muy ausente y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y por otro lado, pues como en relación a lo que dice Nata, eh, nuestras músicas incomodan y a veces no son tan comerciales por eso. Eh, y esa es nuestra apuesta y ya, o sea, pues no hay, pues no hay nada que negociar, eh, reconocemos las músicas que le gustan a los y las demás, independiente de cuáles sean, porque eh, es su apuesta, es su identidad, eh, pero nosotras defendemos este sector, este lado así no, pues, así no aparezcamos pues, como en los ratings de no sé qué, en los ratings de no sé cuáles, pero es nuestra apuesta y desde que nosotras tengamos eso claro pues lo vamos a defender lo vamos a promover y y ya, pues como tampoco sin querer ser muy radical, ¿no? Reconocemos que esas otras músicas también hacen parte de la diversidad cultural y, y que cada uno verá desde dónde se para, dónde le apuesta, desde dónde baila y desde dónde entona su verdad. Sí, yo pienso igual un poquito acerca de lo que dice Agua María. Y es que, digamos... Hay muchos territorios donde existen muchos cantadores y cantadores y grupos muy buenos, pero quizás si llega, digamos nosotros de afuera, forasteros y si llegamos como a, a brindarles algo o decirle que los vamos a sacar. O sea, yo creo que desde ahí, exactamente, no debería ser. Sería realizar un trabajo más comunitario, exactamente con ellos. Eh, digamos, si ellos no tienen las herramientas, poder brindarles las herramientas, pero no como tal, escogerlos y llevárselos y llevárselos por Europa, o yo qué sé, sacarlos para otra parte. Porque ahí lo que estamos haciendo es como mat matar, en cierta forma, ese, eh, ese hacer de ellos y con la comunidad. Porque conozco muchas agrupaciones que están saliendo como Bullen Rap, que a, a palo y diente están haciendo música resistente. Eh, Buyerengue, y, y, y lo están haciendo bien muy lento porque es un proceso lento porque no es fácil como dice agua maría llegar de una y posicionarse en una emisora porque eso es su billete para, para, realizar, para realizar esa eh, inmersión directamente a las, a las radios no pero siempre hay en nuestras comunidades existen esas radios populares que es donde podemos ayudar a direccionar a estas nuevas apuestas musicales eh, y utilizar también eh, los apoyos y eh, digamos de, de las universidades que tienen sus radios críticas también eh, y de otras que son libres que, que apoyan toda esta parte de, de la creación nueva y de estas apuestas musicales nuevas de los diferentes territorios, entonces no directamente ir allá como a llevárselos y como que llevarle las herramientas digamos en cierto modo, llevarle las herramientas sino como ayudarlos a ellos a visionar o ver que ellos mismos pueden encontrar las herramientas. O sea, la, la idea tampoco es dar todo. O sea, yo ahí tengo como una contradicción, ¿no? No sé si, si logran verlo, que tengo un conflicto porque a veces dar todo como que hay muchas personas que no saben cómo utilizar el todo. Y si sí, pienso que va directamente desde la, de, de la educación, como dice agua María Entonces, ahí vamos tejiendo y construyendo nosotras como colectivas, eh, como Aguamaría y nosotras Patapelá, vamos tejiendo esas posibilidades de, de ser en los diferentes territorios con los diferentes eh, artistas que están sur surgiendo y emergiendo en los diferentes lugares. Entonces va desde ahí como que ayudarlos a, a ver, sí, ver cómo se gestionan las cosas, cómo organizarse, porque sí pienso que necesitan mucha organización, sobre todo, digamos, de consejos comunitarios, etcétera, desde de, de sus propias comunidades para poder salir adelante, ¿no? Y lo que dice agua María es obvio, eh, la música que hacemos nosotras no es de todo el mundo, la música resistente no es de todo el mundo, porque la gente siempre está con el, con el aleteo, como dicen por ahí, entonces esta música es transformadora y, y se hace pie, porque esa música se olvida en un momento porque llega en la nueva, pero la de nosotras siempre se mantiene en el tiempo, pueden pasar... 200 años y sigue la música de resistencia en pie y seguimos los jóvenes escuchándola. Entonces, a esa es la apuesta que tenemos nosotros como artistas. Sí, la, la música sigue vigente porque las luchas siguen vigente. van de la mano. Eso es como, como lo, lo que logró coger de las dos, como también. Y no solamente porque su música no, no sea escuchada, como vamos a decirle radios comerciales o emisoras comerciales, no. Sus músicas sí son escuchadas, pero también ahí está la diferenciación de clases sociales y, y cómo la desigualdad nos separa también hasta en lo musical, o no, o también cómo llega esa música a nosotros, y no solamente la letra, eh, lo instrumental, eh, en el momento en que lo escuchamos, entonces digamos que, que la música nos une, pero las verdades son diferentes o cómo llegan a nuestras verdades y cómo llegan a, a nuestras necesidades, a, a, nuestra, a nuestras formas de, de habitarlas. Eso es como, como lo que yo puedo hacer acá, como a modo de resumen también con lo que ustedes nos dicen. Eh, Vane nos dice, Vane está activa, dice, este porro que entonó Ana me hizo preguntarme cómo es que las evocaciones y reminiscencias que nos provoca la música, nos cuenta verdades o nos trae al presente, a la conciencia, ciertas situaciones que pudieran estar veladas o en el olvido. También hablando de, esa, de esas luchas y que, y que las luchas siempre siguen vigentes, y es, es muy triste decir esto, porque deberíamos como acortar esas brechas, pero las luchas siguen y siguen, que el feminismo ahora esté en furor y que las mujeres nos estemos posicionando como como en todas las áreas, no quiere decir que el feminismo apenas salió hace pocos años. Hay mujeres que vienen luchando hace rato. Chicas, otra pregunta que yo les traía, eh, y vamos de la mano con lo que decía, eh, no sé si Pabli o Anne, sobre la paz y la reconciliación. Eh, ¿Cómo creen que es la mediación de la música en contexto de violencia y confrontación en una sociedad como la nuestra, como la colombiana, o no solamente en Colombia, en Latinoamérica, que, que hay como una línea, que, como un hilo que nos deje de conflicto, ¿cómo creen que es la mediación de la música en un contexto de violencia? ¿Cómo, cómo es el rol de la música ahí? ¿Cómo lo ven? Nata, pues ya lo, también lo, digamos, lo, lo, íbamos tejiendo con la lectura que nos compartiste, me recordás de pronto el nombre, del artículo, eh, yo lo estuve ojeando estos días, eh, pues como de la, no recuerdo el nombre exacto, pero, pero el tema es, como la. De guerra. Perdón, dale, dale. Los escenarios de no guerra de Juan David Luján, ya les doy el nombre completo. Eso, eh, en, esa, en ese artículo sobre los escenarios de no guerra, pues se hace una reflexión muy bonita en cuál es también la función o ¿no? sí, la función de la música en territorios de, de conflicto o de post-conflicto, Y yo quedé con la, digamos, con las conclusiones de que la música en esos contextos, eh, bueno, y como el nuestro, eh, cumple una función muy importante de Primero sensibilizar, hacer un ejercicio de memoria también, y por el otro una apuesta a la transformación de, de, esos, de esos escenarios de guerra. Entonces creo que la música y el arte en general es fundamental y de, de la mano con la educación eh, para poder construir una Colombia distinta, un mundo distinto. Gracias, María. El texto, se los recomiendo, se llama Escenarios de no guerra, el papel de la música en la transformación de sociedades en conflicto, de Juan David Luján Villar. Ese fue el texto que recomendamos, para el, que recomendé para el grupo de estudio, acompañado del capítulo de Nombrar lo Innombrable, en el que invitan a alcolíricos y a conversar sobre su trabajo en el barrio, y sobre el trabajo en Aranjuez y acá en Medellín. Eh, sí, eh, esos, pues, el tejido o esa realidad en la que crecimos, porque pues, digamos que nosotras nacimos en un país en conflicto eh, que va a firmar la paz y que luego entra en otro conflicto, o sea, nos tocó como, como un quiebre, o sea, nacimos en, en conflicto, pensamos que íbamos a tener la paz y no, pero también eh, esas últimas movilizaciones que han sido tan poderosas, en que los jóvenes nos hemos tomado las calles, nos hemos tomado los medios de comunicación, nos hemos tomado diferentes sectores y el reconocimiento de la música ahí como tejedora de, de la danza, de la escritura, de todo lo que hemos mencionado en este momento, es como que, que todos ya pusimos como, como el ojo o, el, o le hicimos zoom a la importancia del arte y es como como triste y como desalentador, porque el arte siempre ha sido eh, una línea de, de la cultura. ¿Cómo, cómo se sienten? O no, ¿cómo se sienten? No. ¿Ustedes se han sentido representadas eh, en estas últimas movilizaciones, con esas muestras artísticas que están ahí, con las músicas, con las batucadas, con toda esa performática en las calles? ¿Cómo se sienten ustedes con eso? ¿Han participado? Sí, ahí siempre estamos presentes en la música, ¿no? Siempre tratando de alzar la voz por nuestros derechos de todos y, y la música también como sanación en general de todos los territorios. Aquí en Colombia siempre ha sido parte importante ¿no? en todas estas luchas que hemos tenido. Y pues sí, hay muchos esos acá, pues en todas partes hay muchos esos que hacen performance, pues indescriptibles realmente y sí hay demasiados artistas muy buenos que siempre ponen la voz y el pie ahí adelante por todos entonces sí siempre es muy bello la música nos lleva a todos yo sí me he sentido muy representada además porque como no estoy en Medellín entonces me llega así como todo el movimiento estudiantil y todo el agite que hubo en las eh, ciudades capitales como Bogotá, Cali, Medellín, eh, y pues de usar en la periferia y de pronto desde acá, por, por el contexto de, de conflicto también es, o sea, si bien hubo movilizaciones, eh, fueron muy, muy menguadas, muy tranquilas, en cambio ese agite que hubo en las capitales, eh, claro que me representa, pues esa indignación, eh, esa pérdida constante igual también de, de las estudiantes de los estudiantes de, de, ese, de ese uso del poder de ese constante riesgo de que, de que eso es resultado de, un, de una violencia histórica y una inequidad que, que se exacerbó con lo de la pandemia pero eso ya se venía tejiendo hace, hace rato eh, y, y claro que seguimos en paro o sea, eso tiene que ver esto tiene que mejorar o pues sí, eso toca transformarlo o transformarlo porque definitivamente hay una tensión nacional desde hace mucho y el, el pueblo, si bien eh, es la mayoría y viene mostrándose indignado desde hace décadas, aún nos falta organizarnos mucho más porque eh, desde allá siempre nos han hecho jugadas demasiado sucias que hacen que estas luchas se desdibujen constantemente y vuelvan a coger fuercita. O sea, entonces toca es, es seguir, tr tratar de organizarnos lo más que podamos, es complejo, pero ahí estamos y desde Patapela y Colectiva La Grieta y desde Corpo Zuleta, lo que estamos haciendo, tratando de generar conciencias políticas que transformen la realidad nacional nacional María, pero entonces ahí lo que decís que sí, que hay que seguir en la lucha que hay que seguir en las calles que hay que seguir a, apostándole a colectivos y corporaciones como las nuestras eh, ¿cuál crees que es el, el o cómo puede ser el papel de la música en este momento o en el momento de reconciliación cuando se llegue, en el momento de sentarnos a conversar de cómo vamos a, a generar no sé si nuevas políticas eh, sino como a reestructurar todo lo que está pasando y a, sí, a mejorar el país, porque no nos podemos quedar siempre en la calle exigiendo, exigiendo, sino que también va a llegar el momento en que nos vamos a sentar en un, en un mood de reconciliación y paz, que también es necesario y que la música pueda aportar mucho. Yo también les tiendo la pregunta, Ana, ¿cómo creen o cómo ven el papel de la música ahí? en un momento de reconciliación pues la música es nuestro vehículo para transformarnos ¿no? para transportar todo eso todo ese sentir ese acompañamiento de, de cada uno de nosotros y más de esas personas digamos que, que son las propias víctimas del conflicto que, que lo viven eh, ellos yo pienso que en cierto modo ellos lo sienten como una liberación eh, ahí es donde ellos bueno sí eh, no nos vamos a quejar no, o sea ya vivimos como todo esto no siempre vamos a ser las víctimas eh, queremos sanación y la música es ese vehículo súper importante que va a, a ser parte eh, transversal de todo de, de todo este tejido no que hay muchas partes involucradas y también la memoria a través de la del audiovisual entonces la música siempre va a estar desde el sonido de las aves hasta nuestro latido del corazón siempre estar, va a estar presente en cada momento que vamos a tener de aquí en adelante, como historia en todo Colombia, ¿no? Entonces ahí estamos todos, ahí está Agua María siempre con su rap y su lírica fuerte y está patapelada retumbando los tambores por todos. Gracias, a, por lo que dices y me recuerdas un llamado también que me hacían en el grupo estudio, que la música también, que cuenta verdades y esas tristezas y, y todo este dolor que, que atravesamos, pero también la música como, como nos permite el encuentro y, y la alegría, la celebración, y cómo ahí se crean nuevas formas de resistir y de tomar fueguito para seguir luchando y en resistencia. María, no sé si tú quieras complementar ahí algo que diga Ana o, o también decir como no estoy de acuerdo. Eh, Nata, pues siento que la música en un momento de reconciliación, así como en un momento de tensión y de, y de efervescencia, de resistencia, también... Es, es fundamental en ese proceso de soltar, de sanar, de, de, de descargar esa, como ese rencor histórico. Entonces creo que, volviendo a lo mismo de, del artículo, pues la música es fundamental en, tanto en un contexto de guerra como de posguerra, porque eh, creo que es el, es de las la música y el arte en general. Eh, es la herramienta que nos permite reconocernos en la otra, en el otro, en fuepucha, en, en, pues, Es que es un ser igual que yo y pasa por cosas muy tesas y crecer allá no es fácil. Y tampoco la revictimización de la revictimización, no es reconocer la particularidad de cada persona y saber que cada uno, desde su lugar del mundo, eh, pasa por cosas complejas, difíciles. Que, que nacer acá es bonito, pero también es muy duro. Entonces. Eh, yo creo que es desde ahí, la música siempre pues para mí, desde, desde mi historia de vida siempre va a estar acompañando eh, ese paso por, por ese plano y, y como una herramienta política para nombrarme y para denunciar lo que veo, porque, porque podríamos estar en un, pues decir como ah no, pues mi... mi, mi mi posición como mujer eh, es en cierta medida, eh, eh, de, de, estoy en un lugar privilegiado porque tengo un empleo y porque, pero, hey, ¿qué es lo otro? Que, que no está bien y por lo que hay que movilizarse y, y denunciar y hablar, entonar, ¿cierto? Entonces, podríamos estar mucho más cómodas, eh, pero, pero hay que incomodar y hay que incomodarse y hay que, hasta que caiga el muro, hasta que la grieta sea tan grande que que el cambio sea inevitable, pues, pero un cambio, o sea, vimos en constante transformación, pero un cambio real, estructural, eh, y si, golpe está. Gracias, María, y por lo que dices, y, y esta conversación nos deja, eh, no sé, muchos sentimientos y también muchas palabras, el tejido, el trabajo en comunidad y el reconocimiento de las diferencias de los territorios, la memoria, la música como sanación, la nación de, de, de esos conflictos y, y también desde, de las tusas, o sea, de todos los conflictos que nos atraviesan sin importar sus tamaños y, y sus verdades y cómo llegan a cada uno y cada una. Eh, la música como acompañante de la vida cotidiana, de ese tejido en familia, con amigos, con amigas, eh, con otros y otras que son diferentes a nosotros y a nosotras. También eh, por ahí un mensaje de Patapela en este cierre también, músicas transformadoras y sanadoras, verdades de nuestra cotidianidad y el ser en comunidad. Qué maravilloso ese resumen, también muy de la mano con lo que estaba diciendo. Gracias a Ta Patapela, gracias a Guam Agua María por aceptar esa invitación a conversar y a cantar, por eh, mostrarnos sus verdades, las verdades que entonan en esos territorios como individuos en sus cuerpos, eh, en sus trabajos también. Muchas gracias, les invito a seguirlas en sus redes sociales, no sé si Simon por ahí nos ayudan, igual en Twitter también las estamos etiquetando. Les invito entonces a la próxima conversación del miércoles, que será en el mes de octubre, sobre intimidades en la era digital, de esta imagen verdadera. Eh, esto será el 6 de octubre, con el compañero Simon y otros invitados e invitadas maravillosos, y el grupo estudio que será el 29 de septiembre, también con este tema de intimidades en la era digital. Les invito, muchas gracias por acompañar este conversatorio. Chicas, maravilloso, las, les abrazo, las abrazo. Eh, muchas gracias por sus voces, por sus palabras y por sus resistencias. Gracias. Eh, yo quería hacer una pregunta de cierre. Dale. ¿Podemos cantar la última canción? Sí. Lo podemos este. eh, Bueno, muchas gracias por el espacio, Anata, por, por ser el puente, por ser la tejedora, por permitirme también acercar al proceso de Patapelama, conocerán. a, conocer a Anne. Eh, Ahí quedamos en contacto también para hacer algo con colectiva La Grieta y eh, para despedirnos eh, y nos acompañen en Ciudad altavoz el 16 de septiembre con las Boogie esa canción se llama Igual que tú Yo camino y corto el viento, soy materia en movimiento, inconcluso diagnóstico, de un humano imperfecto, yo camino y corto el viento, soy memoria sin tiempo, inconcluso pronóstico, de un pasado imperfecto, esto soy como tú, no pude elegir, es que soy igual que tú tampoco pude elegir.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 Corpo suleta patapela, la colectiva la grieta. En el conversatorio las verdades que entonamos, es que soy como tú no pude elegir. Es que soy igual que tú tampoco pude elegir. Gracias. Uh. Chao. Oh, oh, and va a tocar. Sí, and va a. tocar. No, no, no, todavía no, chao. <risa> no, chao aún. Chicas <risa> y todes y todes. Aquí les entonaré la cumbia patapela para ustedes. Con mucho cariño. <risa> Me he levantado hoy muy temprano Estoy preparando el café, voy a trabajar Alisto yo mi mochila llena de semillas Con la palanca en la mano voy a sembrar Bajo un inclemente sol me pongo el sombrero, una mata y pringamos a cabo de hielo, Me picas con sabrosura y qué cosa buena. Y en los montes de María me pone a bailar y me voy pa'l el monte pata Pela, voy a cultivar. Pata pela, regar mi cultivo. Patapela, me voy a cantar. Patapela, me voy caminando. Patapela, pela, como mis ancestras Patapela, voy a cultivar. Patapela, lo voy a regar. Patapela Señora, ¿cómo se baila mi cumbia? Señora, ¿cómo se baila mi cumbia? Unimos nuestros saberes para contarle el comienzo de este sueño y su transitar. Mujeres que cantan versos para inspirarle A otras para que comiencen su caminar Óyelo Despertando corazones al son de tambores Siguiendo nuestro llamado al vientre ancestral Queremos que el mundo entero replique voces y que canten con nosotras, patapela, y me voy para el monte, patapela, voy a cultivar, patapela, regar mi cultivo. Pata pela, yo me voy palmar, pata pela, me voy caminando, pata pela, como mis ancestras, pata pela, voy a cultivar, pata pela, lo voy a regar, pata pela. Señora, ¿cómo se baila mi cumbia? Señora, cómo se baila mi cumbia, señora, cómo se baila mi cumbia, señora, cómo se baila mi cumbia, pata pelada. Uh, patapela, muchas gracias por sus voces, a ustedes gracias. por conectarse con nosotras, espero hayan disfrutado esta, este conversatorio, estas voces maravillosas que nos alegran y nos impulsan a seguir la semana. Eh, síganla, síganlas en sus redes sociales, arroba patapela música, arroba colectiva la grieta, arroba aguamaría music. Y conéctese con toda la programación de Corpo Zuleta, grupos de estudio, la conversación del miércoles, por supuesto, el próximo mes de octubre en, eh, por acá está, Intimidades en la Era Digital, nuestra imagen verdadera, el próximo 6 de octubre. Les abrazo, bonita tarde, noche, <risa> chao, muchas gracias. buenas noches chao. Chao.